Hola, muy buenas a todas, muy buenas a todos. Vamos a ver una serie de vídeos donde os voy a explicar los distintos tipos que aparecen de integrales racionales. ¿eh? Hay que saberlos distinguir bien para aplicar el método adecuado. Como es bastante largo el tema, va a estar dividido en 4 o 5 vídeos, empezando por las integrales más inmediatas hasta llegar a lo más complicado. Si lo seguís todo, pues sabréis... En Realizar estas integrales a un nivel de segundo bachillerato todo el mundo. Muy bien, vamos pues con el primer vídeo para integrales racionales. Eh, recuerdo que una integral racional es la integral de un cociente ¿eh? entre dos polinomios. Nosotros vamos a ver en este primer vídeo... Algunas integrales inmediatas, algunos conceptos básicos que tenemos que recordar ¿eh? o repasar un poquito para ir afrontando poco a poco este tipo de integrales. Se da, por supuesto, que conocéis eh, las derivadas bien ¿eh? y que vamos a, repasar, a hacer un repaso desde un poquito desde el principio a las integrales racionales, aunque no quiere decir que esto sea el principio de la integración, hay que conocer ya algo de integrales inmediatas. Bueno, por recordar cositas que son sencillas, pero hay que recordar. Primera cuestión, la integral de 1 partido de x, ¿eh? es el nebeliano del valor absoluto de x, más una constante que llamaremos k o c, o como queramos llamar. ¿De acuerdo? Hay que recordar eso bien, porque muchas veces podemos tener una función de tipo racional, como es esta, para integrar, y resulta que lo que tengo arriba es la derivada exacta de lo que tengo abajo. Y no hay que complicarse la vida. Y esto aparece muchas veces cuando venimos de otro tipo de integrales más complejas. Esta es simplemente el neperiano de x cuadrado más x más 3. Más una constante que llamaremos. ¿vale? Porque 2x más 1 es justamente la derivada de x cuadrado más x más 3. Si yo derivo esto me queda 2x, que es la derivada de x al cuadrado, más la derivada de x, que es 1, más la derivada de 3, que es 0. Entonces tengo aquí arriba justo la derivada de abajo. Bueno, cuidado con esto porque muchas veces tenemos integrales de este tipo y nos metemos en embrollos que no merecen la pena. Eh, otra cuestión a recordar es cuando tengo una integral del tipo um, un cociente donde abajo tengo, arriba tengo una constante y abajo tengo una potencia esta se puede ver como las integrales de un polinomio con exponentes negativos aquí realmente lo que tendríamos es la integral de x elevado a menos 5 ¿vale? y la hago como la integral de cualquier potencia la integral de cualquier potencia de x hacemos x elevado a n más 1 dividido entre n más 1 ¿vale? pues aquí lo mismo x elevado a menos 5 más 1 dividido entre menos 5 más 1, ¿vale? Esta es esta integral, es decir, x elevado a menos 4 partido de menos 4, lo que podemos poner como menos 1 partido de 4 por x elevado a 4, ¿eh? Más, al final siempre acordémonos de añadir esta constante. Muchas veces podemos tener un polinomio que factoriza de esta forma en un denominador y arriba tenemos una constante, en este caso un 1 y esta es una integral inmediata, no hay que hacer ninguna, ninguna parafernalia para resolverla porque esto es lo mismo que la integral de x más 2 elevado al cuadrado. ¿vale? Entonces estamos en el caso este de aquí, estamos en el mismo caso, en el mismo caso ¿eh? porque a esto le puedo aplicar x más 2 elevado a, perdón, esto era un menos 2, menos 2 más 1, dividido entre menos 2 más 1. Si hacemos esto, ¿eh? y lo continúo por aquí, esto resultaría ser x más 2 elevado a menos 1 partido de menos 1. Es decir, menos 1 partido de x más 2, ¿de acuerdo? más una constante de integración que llamamos esta integral de aquí es una integral inmediata que hemos hecho varios pasos pero que es inmediata bien, vamos a continuar con ahora las integrales de tipo arco-tangente que debemos conocer ¿eh? recordemos que la integral de 1 partido de 1 más x al cuadrado es el arco-tangente de x ¿qué ocurre si en vez de una x aquí tengo una función que toda ella está elevada al cuadrado y arriba tengo la derivada justo de lo que hay aquí? ¿eh? Lo que voy a elevar al cuadrado. Pues que tengo también una integral inmediata, es el arco tangente de esta función que hay dentro. Esto hay que recordarlo muy bien. Vamos a ver unos ejemplos para recordar esto y tampoco, para no confundirlo con otras de tipo logaritmo de que a veces nos pueden llevar a. Tenemos esto aquí y lo que tenemos que hacer es eh, eh, arreglar esto, porque tenemos algo parecido a esto, pero nos faltaría que todo esto que hay aquí esté elevado al cuadrado. ¿Cómo hacemos ese truqui? Pues muy sencillo, uno más, aquí pongo algo que al elevar al cuadrado tendría que ser lo mismo que hay aquí, la x y ya está bien, pero ese 2... ¿Qué tengo que poner aquí para que al elevarlo al cuadrado me quedara un 2 que tengo aquí? Pues una raíz de 2. ¿Lo vemos? ¿De acuerdo? Esto ya es muy sencillo porque ahora resulta que aquí arriba tendría que tener la derivada de lo que hay dentro del cuadrado. ¿La tengo? No la tengo, pero casi la tengo. ¿Qué es lo único que me falta para tenerla? La derivada de esto, ¿eh? la derivada de raíz de 2x con respecto a x no es otra cosa que constante por la derivada de x, que es 1, es raíz de 2. Bueno, pues esa derivada, como es un factor, como es un número, una escala, lo puedo poner. Y para que sea lo mismo, para que esto no varíe, ¿eh? como las integrales se comportan de forma lineal para los escalares, pues podemos dividir entre 1 partido raíz de 2. ¿De acuerdo? Entonces, yo he puesto esto aquí, me lo he inventado, me lo he sacado de la chistera, pero para que la cosa quede igual, fuera multiplico por uno partido raíz. Bueno, en este caso, ahora yo con esto que he conseguido, he conseguido transformar esto de modo que aquí tengo 1 más algo al cuadrado y la derivada de ese algo lo tengo aquí. Pues está claro, por mi constante, que esto es el arco tangente, como hemos dicho aquí, de quién, de lo que hay dentro de. De 2x. ¿Vale? ¿De acuerdo? Este, estos trucos hay que dominarlos por su porque se utilizan muchísimo. Ahora tenemos esta de aquí, pero esta de aquí hay que mirarla bien. ¿eh? Antes de hacerlo integral hay que mirarla bien. Resulta que aquí arriba tengo directamente la derivada de la que abajo. Esto no es un cotangente, tangente, mucho cuidado. Esto es un logaritmo neperiano de quién? De 1 más x al cuadrado, ¿eh? Más una constante. Aquí no le había sumado la constante en este caso hay que sumarla siempre. Estamos aquí y esto resulta que es un logaritmo neperiano, ¿por qué? Porque arriba no tengo una constante, sino lo que lo que tengo justamente es la derivada de lo de abajo, ¿vale? Cuidado con esto de 3. Esta, sin embargo, cambia completamente porque resulta que arriba tengo 2X que no es la derivada de X a la cuarta, pero haciendo esta pequeña transformación Resulta que aquí tengo una x cuadrado y justamente aquí arriba tengo la derivada de lo que hay dentro de este otro cuadrado, ¿vale? ¿Sí? Es decir, que ahora lo que tenemos aquí claramente es el arco tangente de ¿quién? De lo que hay aquí dentro, de x cuadrado, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, vamos ahora con esta integral de tipo arco tangente, ¿eh? que tiene un poquito más de recorrido y que hay que dormir, donde tengo que sacar factor común, arreglarlo esto para que realmente se parezca a lo que tenemos aquí ¿vale? aquí tenemos un número más algo que en principio parece estar al cuadrado pero que no lo está todo bueno, lo primero que vamos a quitar de aquí es este 5 porque yo aquí tengo que tener un 1, no cualquier número sino 1 bueno pues para quitar ese 1 lo que hacemos, o sea, ese 5, lo que hacemos es sacar factor común 5. ¿Cómo saco factor común 5 aquí? aquí hay un 1 y aquí me quedaría 3x cuadrado dividido de 5. ¿Cierto? ¿Vale? Así podría sacar factor común ese 5. Y este 5, lo que puedo hacer ya es traérmelo aquí. ¿Vale? Y me lo quito de aquí. 1 más 3x cuadrado partido de 5. Ahora bien. Lo siguiente es. Bueno, estos paréntesis los vamos a quitar. ¿Vale? Porque ya una vez fuera, quiere decir que esto multiplicaba toda la fracción. Ahora bien, eh, el siguiente paso es: yo tengo aquí 1 más algo que, bueno, una parte de ello está al cuadrado, pero la otra no. Tenemos que utilizar ¿eh? lo mismo truquillo que hemos visto antes. Tendríamos aquí 1 partido por 5 y aquí me quedaría la integral de qué? De 1. Partido de 1 más raíz de 3 partido raíz de 5 por x y todo ello al cuadrado, ¿vale? De acuerdo, esto sí que ya se empieza a parecer bastante a lo que tenemos aquí. Tenemos aquí un 1 y una función de x elevada al cuadrado. Seguimos adelante. No nos podemos olvidar nunca de nuestra constante ¿eh? que la llevamos delante. Y ahora tenemos esto, pero ¿qué ocurre? Aquí arriba tengo que tener la derivada de lo que hay aquí dentro de este cuadrado. ¿La tengo? No la tengo. Como la derivada de esto, ¿cuál es la derivada de esto? La derivada de raíz de 3 partido raíz de 5x es muy sencillo, una constante por una función, constante por la derivada de la función. ¿Vale? Y la constante es raíz de 3 de 5 y la derivada de la función el que es que x es 1 o sea que esto, muchas veces nos metemos en líos esta derivada es muy sencilla bueno pues, como es un número como es una constante, la puedo poner aquí ¿de acuerdo? y aquí abajo ponemos lo mismo que ya tengo. Bien, ahora, si aquí pongo una constante que no estaba, que me la invento por arte de dividir bloque, esto no es lo mismo que aquello. Para que esto y aquello sea lo mismo, tendría que dividir aquí, por lo que multiplicado aquí, tengo aquí que dividir raíz de 3 partido raíz de 5. ¿De acuerdo? Seguimos aquí hacia abajo. ¿Qué ocurre? Que dividir entre raíz de 3 partido raíz de 5 es lo mismo que multiplicar por raíz de 5 partido raíz de 3 ¿vale? y aquí dentro, ya no lo voy a escribir porque aquí dentro sí que tengo ya esto ya aquí. ¿Eh? Una, un 1 más una función de x al cuadrado y la derivada de esa función está aquí, esto es el arco tangente de quién de todo lo que hay aquí dentro ¿vale? raíz de 3 raíz de 5 ¿Vale? Bueno, podemos arreglar esto un poquito si queremos mmm, racionalizarlo, ¿vale? Para racionalizar aquí habría que multiplicar y dividir por raíz de 3 aquí, ¿vale? Aquí tendríamos raíz de 15 y aquí abajo tendríamos esto que se convierte en un 3, que por 5 es 15. Arco tangente de quién? Aquí también podríamos racionalizar. Para racionalizar aquí tengo que multiplicar arriba y abajo... Con la raíz de 5, que es lo que hay en el denominador, ¿vale? Abajo se convierte en un 5 y arriba se convierte en una raíz de 15, ¿vale? Podemos hacerlo así o no, como queramos. No. De todas formas, si esto lo metemos en la calculadora científica, nos sale directamente racionalizado. Pero bien, es sencillo lo hacemos. Como resultado final tenemos este. De aquí. Recuerdo que en distintas pantallazos y fogonazos vais a ir viendo... Cada una de las integrales que hemos resuelto, cómo se meterían en GeoGebra, para así tener una herramienta que manejar, que es importantísimo tenerla para cuando uno trabaja solo en casa y no tiene nadie a nadie. Es decir, ¿esto está bien o está mal? Pues el ordenador no se equivoca. GeoGebra es una herramienta buenísima para acompañaros siempre ¿eh? y recordar y eh, comprobar perdón, vuestras soluciones. Bueno, pues con esto terminamos este vídeo inicial y os emplazo a los siguientes de la serie.